registrados el fin de semana vamos a darle también la bienvenida al licenciado Javier Lizano. Gracias, gracias Jennifer, buenos días a nuestros amables oyentes, buenos días Jennifer, buenos días Elvis Zambranos en los controles y también buenos días a nuestra invitada La Bustamante que ya se encuentra acá para dialogar sobre todas sus propuestas, sus proyectos, ahora que ya estamos en plena campaña política. Así es, vamos a darle la bienvenida y un gusto enorme placer tener a, a nuestra invitada, la Soyla Bustamante, quien es candidata a alcaldesa del Cantón Bocache por la lista 1. Bienvenida, estimada Soyla. Buenos días, buenos días, Jennifer, buenos días Javier, muy buenos días a todas las personas que me acompañan eh, y que especialmente quiero saludar a mi gente linda de mi querido Cantón Bocache. Coméntanos, vamos a conocer el perfil de Soyla Bustamante. Bueno. Soy la gusta es, es la primera vez que la tenemos aquí en la sí, cabina. Sí, la primera no. vez. Sí, porque ya ha habido candidatos que allí vienen por su segunda vuelta, pero usted aquí la tenemos y bienvenida. La primera vez, Mocionalista Abundo, la primera <risa> vez. Eh, bueno, soy la bustamante, es una mujer sencilla, es una mujer que ha venido trabajando por muchísimo tiempo, por cada uno de los mocacheños. Eh, mi perfil de profesión abogada, eh, tengo un diplomado de la Universidad Católica de Administración Pública, pero me he enfocado mucho en poder trabajar por las personas más vulnerables. He recorrido todo Mocache, El Mocache es muy extenso, es un cantón eminentemente agrícola con 146 recintos, de los cuales vengo recorriendo por más de tres años, mm. llegando a cada uno de los sectores, a cada uno de los recintos, visitando a nuestra gente, conociendo sus necesidades, eh, aportando con un granito de arena, extendiendo mi mano amiga y ahí he estado siempre. Siete con nueve de la mañana, ya siete con nueve de la mañana, este Zoila, cómo, cómo tiene su hoja de vida eh, en cuanto a la labor social, a la labor comunitaria allá en el sector. Bueno, la labor social que he venido emprendiendo ha sido desde hace muchísimos años atrás. Cuando llegó esta pandemia mundial, fui quien estuve al frente, al frente, sin tener ningún cargo público. Ahí estuve. Toda la ciudadanía de Mocache lo conoce. Recorrí muchos sectores y recintos llevando comida, que era lo más necesario que, que nuestra, gente, momento, nuestra sí. gente necesitaba, lo que era comida. Eh, cargaba yo en mi camioneta, atrás tanques de oxígeno para ayudar a, a toda la gente de Mocache, las medicinas... Sueros de vitamina, eh, puede hacer la entrega de mascarilla, entregué alcohol. Bueno, trabajé en la pandemia durísimo. La gente de Mocache lo sabe, lo conoce y he venido recorriendo los sectores, he entregado ayudas técnicas desde hace muchísimos años atrás eh, y sigo entregando. Semanalmente entrego sillas de ruedas, andadores, bastones y ahí he venido caminando. Cuando las personas que más lo necesitan entrego eh, planchas de zinc, folitas de cemento para todas las personas que visito y veo cómo viven, pero no lo he hecho ahora porque estoy de candidata, lo he venido haciendo hace muchísimos años atrás, recorro Mocache y siempre, siempre eh, he llegado con un granito de arena eh, a las personas más vulnerables, a los que más necesitan. Ahí ha estado Zoila Bustamante, por eso tengo un eslogan que dice, Zoila no te ha fallado y nunca te fallará, porque siempre he estado con las personas que más lo necesitan. Eh, Zoila, con esa con esta actividad a cuesta que usted tiene, eh, de, de, ¿de qué um presumo que conoce exactamente la problemática de todos los ciudadanos mocacheños, ¿no? que me imagino que tiene que ser muy similar en los diferentes en los distintos sectores. De toda esa problemática que usted conoce ¿cuál es la que más va usted a atacar o en la que va a resolver eh, algunos de las de los problemas de los mocacheños? Bueno, una problemática que Mocache tiene es en el sector rural, son las vías y los caminos vecinales eh, poder andar en los caminos vecinales en ahora, ya ahora en invierno, que estamos en campaña, es imposible poder llegar a muchos recintos. Yo estuve esta semana en Sábalo eh, de arriba, la verdad que es que me da tanta pena como pueden vivir de esa manera. Los mismos ciudadanos de ahí tuvieron que comprar unos adoquines para poder ubicar en la loma porque no tenían cómo eh, les llegue la ayuda hasta allá y poder eh, arreglar la loma. Ya he estado colaborando con ellos, he hecho la entrega de, de, de piedra para poder ayudarlos, pero no es solo ese sector, son todos los sectores. Yo desde el GAC municipal voy a obtener un nuevo equipo caminero para poder trabajar por todos los sectores y recintos para que nuestras vías, cuando llegue el invierno, estén en perfectas condiciones, para que nuestros agricultores, cuando vayan a sacar su producto, puedan sacarlo de mejor manera, porque ahora es muy, muy difícil y todo el mundo me dice, abogada, por favor, necesitamos que nuestras vías estén en perfectas condiciones y así será. Trabajaré por los caminos vecinales, junto a la prefectura de Los Ríos, junto a mi prefecto, el doctor Eduardo Mendoza, vamos a trabajar de la mano, para que Mocache y sus vías estén, en perfectas condiciones. Bueno, ahora con el tema del invierno, que es uno de... Bueno, la mayoría de los recintos, como ya hizo mención, de que tienen dificultades ¿no? y no han recibido la ayuda, entonces acá estaría, estaría, soy la bustamante para llegar con esas obras a los recintos más necesitados por la afectación en el invierno. Así es. Los caminos vecinales es lo que la gente más pide. Pide que le arreglemos sus vías, piden que... Hay muchos sectores que aún no cuentan con agua piden pozos profundos, me encuentro en sectores que están con una calamidad, que no tienen agua, piden pozos profundos, la extensión de redes de agua y ahí vamos a trabajar. Bocache eh, es un sector totalmente agrícola, con una extensión rural muy grande y siempre decimos que si es que el campo no produce, el pueblo no come. Entonces, que tiene que ser atendido y tiene que ser una prioridad atender a nuestros hermanos campesinos. Ya ¿Mocache en el, en, en, el, en el centro? ¿Cuáles son las necesidades que tiene este cantón? Mocache en, en el centro tenemos que mejorar el, el agua potable. Necesitamos una planta potabilizadora de agua, ya que está en el agua en mocache que consumimos los mocacheños no está apta para que sea el consumo humano. Tenemos una planta potabilizadora de agua y ahí voy a trabajar para que Mocache y toda la ciudadanía del área urbana tenga agua de calidad, agua de agua en buenas condiciones para que pueda ser consumida y también Mocache necesita que trabajemos por la vialidad. Con Eduardo Mendoza tenemos un compromiso de un puente nuevo para Mocache la prefectura de los ríos, vamos a trabajar de la mano para que Mocache podamos tener un nuevo puente, ya que eh, es muy, muy necesario, se colapsa el único puente que tenemos y necesitamos que la transportación pesada pase por un puente nuevo y desde ahí vamos a, a trabajar. 7 con 13 de la mañana aquí en La Gran Voz, 104.3 y diario al día. Abogada, aquí le presentamos nuestro ejemplar, nuestro impreso de este día lunes, ¿no? eh, las noticias del acontecer nacional, local, internacional, las tendencias, Jennifer. Y sobre todo lo del debate. es sí, correcto, así favor. es, todos los detalles, ustedes lo van a encontrar aquí, en nuestro impreso digital, abogada, tiene uno ahí a su derecha, para que lo vaya eh, ojeando, lo vaya leyendo y se vaya enterando de las principales eh, novedades. Al respecto de, justamente yo le iba a preguntar ahora que usted menciona lo del agua y lo del puente, ¿qué iba a hacer Soy la Bustamante eh, por mocache? Ya nos ha dicho dos, me imagino que son ejes propuestas. Sin embargo, ¿qué puede hacer soy la Agustamante para que esto no suene sencillamente como algo demagogo, ¿sí? que en distintas campañas se los han ofrecido también los actuales y los anteriores administradores de la ciudad? Sin embargo, transcurrió su periodo y la ciudad sigue igual. Es decir, el tema del agua siempre ha sido un tema tema político y, e incumplido, ¿cómo piensa Soyla Bustamante persuadir, ganarse esa voluntad eh, ciudadana para que la favorezcan en ese sentido y pueda comenzar a trabajar en esos ejes que usted menciona? Bueno, no solo voy a trabajar por el agua, pero bueno, el agua es una prioridad. Ya por los diferentes sectores de mocache es una de las propuestas que tengo y todo el mundo está de acuerdo porque necesitamos que cuando mi gente de Mocache vaya a abrir la llave, no les no le saca el chocolate, no como dicen agua, ellos, agua es tamarindo. agua sucia, es agua eh, de tamarindo, pero que, que el consumo que tengan de agua sea de perfectas condiciones, y eso será un compromiso, un compromiso de Soy La Bustamante para la ciudadanía de Mocache, de llegar y trabajar por que el agua esté totalmente potabilizada y que esto va a mejorar la salud de muchas personas, de muchas personas. Y esto va a ir de la mano también, en que Soy la Bustamante trabajará por la salud. Trabajaré por porque en Mocache exista una salud de calidad para que nuestra gente también sea atendida de mejor manera. El artículo 55, literal G del COTAC, me permite hacer los convenios necesarios. En este caso sería convenio con el Ministerio de Salud Pública para poder reestructurar el centro de salud. Como GAC municipal no tenemos competencia para construir un hospital, pero en convenio sí puedo mejorar las instalaciones del centro de salud, que tanta falta hace para Mocache. No tenemos un área de prehospitalización, no tenemos un área de emergencia, y mucho más allá de eso, el centro de salud de Mocache solo atiende hasta las 4 de la tarde. Mi compromiso es trabajar por la salud de Mocache, de que cuando vayan nuestras personas al centro de salud, la atención sea 24 horas al día, los siete días de la semana. Será un compromiso establecer un convenio y poder pagar médicos desde el GAP municipal junto con el Ministerio de Salud Pública para que para que exista la atención las 24 horas del día, los siete días de la semana y nuestra gente vaya y sea atendida, pero atendida con profesionales de diferentes ramas, ya que ahí en Mocache tenemos muy pocos profesionales en la salud, en el centro, en el centro de salud, debería, ten, tendría que tener el centro de salud profesionales de las diferentes ramas, desde ahí, y que también la medicina, la medicina también sea una prioridad aquí, sea entregada a nuestra gente, nosotros carecemos mucho en el tema de salud, no ha habido quien se preocupe por eso, pero yo no puedo mentirles, no voy a decirles que les voy a conseguir un hospital, sí voy a gestionarlo y voy a donar el terreno, pero no es competencia de ningún alcalde ni del gang municipal poder construir un hospital. Eso jamás lo haría soy la bustamante. Yo hablo con la realidad, hablo con propuestas claras y hablo con el tema de lo que voy a hacer. Son 7 de la mañana con 17. Estamos hablando del tema del agua y le invito a usted, mi estimada soy la Bustamante, para que usted beba agua de la peña, viva sano, beba sano, por supuesto, para que usted les encuentre las botellitas y, y también los bidones 100% quevedeña para que usted esté bien hidratada. Ahora en los recorridos lleve agua de la peña, beba sano, viva sano. Otras excelentes recomendaciones que tenemos para ustedes es importadora Peralta Junior, que usted puede visitar ahora ya nuestras secciones que tenemos por la temporada playera. Aquí en Quevedo, en la calle Décima, entre Yune Guzmán y 7 de octubre En la, eh, Manta, también En la parroquia Tarqui, callejón 108 esquina, y en Puerto Viejo En la calle Chile, entre Francisco P. Moreira y 9 de octubre Somos importadora Peralta Junior 7 de la mañana con 18, 7 de la mañana 18 minutos, estamos dialogando con la abogada Soyla Bustamante, quien es Candidata, a alcalde del Cantón Mocache por la lista 1 Un tema muy importante, eh, ¿cuánto es el presupuesto Que necesita Mocache por el tema del agua? Por el tema de agua, el presupuesto que necesita Mocache, ya, bueno, ya lo estoy revisando, ya lo estoy analizando, porque ya me he reunido con algunos técnicos, entonces ya el presupuesto esta semana me lo van a presentar, voy a dar con números exactos para la próxima vez que esté aquí, porque ya estoy preparando un proyecto de cómo voy a hacerlo, voy a presentarlo Toda en digital, ahí. todo, okay. todo, todo, lo voy a hacer la presentación en digital, cómo voy a hacer el tema del agua cómo vamos eh, a hacer la planta potabilizadora, cuánto es el recurso que se va a necesitar, todo eso ya voy, me lo están preparando totalmente para que venir la próxima ocasión acá y poder proyectarlo. Eh, ¿en, qué, ¿En qué tiempo de su gestión, en caso que usted llegue a, a, al, al cargo de, de alcalde del Cantón Mocache, en qué tiempo estaría, eh, o están todavía gestionando, en qué tiempo estaría la, el proyecto del agua? El proyecto del agua sería desde el momento de. Comenzaría a trabajarlo desde el momento de que llegue yo a la alcaldía de Mocache y yo creo que en un año y medio estaría totalmente listo, okay. totalmente listo porque iríamos por fácil. Apenas se siente en el sillón de la alcaldía, agilitar ese trámite. Así es. 7 sí. siete, siete ya con 19 de la mañana dialogamos con Zoila Bustamante. Ella es candidata a alcaldesa del cantón Mocache por la lista. Uno, unir una alianza de una serie de, de partidos y movimientos. Ella aspira a la alcaldía de Mocache a través de estos movimientos. ¿En cuántos son ya? ¿Seis, siete días de recorrido? Claro. Soy la... Me ¿Cómo, ¿Cómo ha estado ese recorrido? Las exactamente, la Sobre todo ese, esa aceptación de la gente, esa acogida, que no hay mejor parámetro y estadística... Puerta a puerta. Eso, ¿no? Entonces, ¿cómo la reciben? ¿Qué le piden...? a soy la bustamante en sus recorridos. Bueno, sí. este recorrido que tengo ya es más de tres años De los cuales he venido caminando Usted ya está entrenadita, sí, está entrenadita ya. ya estoy entrenadita, <risa> lista ya ahora, ya. Ya. ¿Cómo, cómo He venido nada. caminando hace mucho tiempo atrás Se va a poner más porque faltan como 20 días Todavía falta No, pero es no, que los recorridos también, no solamente caminan No, caminas. pero no come bastante pero los come recorridos bastante. Los quiero invitar, <risa> buena gallina creo mocache. Ah, no, Así entonces es. no ha dicho nada nos vamos. Bueno, ya en todos estos días que he venido recorriendo Bueno, la verdad, para mí es muy satisfactorio Ver cómo nos reciben como nos abren las puertas de las casas, eh, llega Zoila Bustamante y la gente, llegó la abogada Zoila, llegó la abogada Zoila. Y para mí me llena de mucha emoción. Yo cuento con proyectos grandes de mujeres que he venido trabajando hace más de un año. Tengo un proyecto que se llama Mocacha Aprende, emprende y Crece, que he podido capacitar a casi ya dos mil mujeres ¿Mocacheñas? En mocacheñas. Okay. ...he hecho cursos en los diferentes sectores y recintos... ¿Cursos ...de, de repostería, de arreglos de globos... ...de eh, maquillaje... ...también he hecho cursos de primeros auxilios... ...curso de uñas... ...y también recién hice cursos de comida navideña... ...el 28 de diciembre tuve el gran honor de poder graduar a 500 mujeres... ...de y de los recintos... ...tuve eh, una clausura del curso donde había más de mil mujeres... Pero 500 fueron beneficiadas con este proyecto. Eh, la, los últimos cursos que tuve la oportunidad de graduar fueron de repostería, de arreglo de globos y de comida navideña. Pero esto me da mucha fuerza para poder continuar, porque llego a un sector y ya mis alumnas emprenden, ya venden dulces, ya en Navidad hicieron arreglos con globos para las diferentes cenas navideñas. Y otra que llegué a un recinto, a puerta, puerta, puerta, puerta, en el recinto del Pechiche, cuando voy llegando una me abre las puertas, sale a abrazarme y dice gracias, gracias abogada ya con el curso de comida navideña yo pude vender 25 platos de cena navideña o sea y es importante o sea, eso tiene un, buen, un ingreso esas ya tienen ingresos ya se ayudan y hace alguna semana atrás estuve entregando una silla de rueda en el recinto mango azul cuando llegué allá, la familia estaba súper emocionada contenta Entregué una silla de rueda bueno el niño tenía una silla de rueda de palo yo llegué con una silla de rueda donde ya iba a estar mucho más cómodo el papá había construido una silla de rueda de palo pero me llenó de mucha emoción porque la mamá del niño era mi alumna en un curso, ahora ella en la mañana ya hacía dulces hacía postres y salía en la tarde y vendía. Entonces ya ayudaba a, en la familia, ya aportaba para, para ayudar con los gastos de su hijo y de la casa, y ya ella ahora era emprendedora y así tengo muchas mujeres, de las mujeres que han aprendido eh, los cursos de uñas, ya arreglan uñas, eh, las mujeres que estaban en los cursos primeros auxilios, también ya ponen suero. La verdad es que esto para mí ha sido magnífico, poder ayudar a tantas mujeres. Y este proyecto desde la alcaldía será emblemático. Yo voy a hacer que este proyecto de la alcaldía sea muy, muy grande, eh, para que cada sector y cada recinto reciba cinco cursos al año, que las mujeres de mocache se capaciten en sus sectores, se capaciten en sus recintos, que no tengan que ir hasta mocache, que hasta allá lleguen las maestras, lleguen con el material, lleguen con todo. Esto será 100% gratuito, al, al igual que ha sido desde el momento que abrí mi primer curso. A nadie se le pidió material, a nadie se le pidió nada, ahí he estado. Por eso las mujeres de mocache están con Soyla Bustamante. Recibo el apoyo a cada lugar, a cada sector que llego. Siempre sale una mujer que dice, yo estuve en sus cursos, yo estuve en sus cursos. Oh, y eso para mí ha sido maravilloso. Poder ayudar entregándoles las herramientas necesarias a las mujeres, para mí ha sido magnífico. poder. Siete de la mañana con veinticuatro. Siete de la mañana, 24 minutos, estamos dialogando con la abogada Soyla Bustamante, quien es candidata a alcaldía del Cantón, Mocache, por la lista uno. Abogada, para culminar esta entrevista, diríjase a todo el pueblo de Mocache. Bueno, queridos hermanos mocacheños, soy la Bustamante, trabajará por la salud, trabajaremos también en la construcción de una unidad de modiálisis junto a la prefectura de Los Ríos, trabajaremos también por la seguridad, por la educación, por mis queridos hermanos agricultores que se encuentran tan abandonados. Por ustedes, trabajaré, trabajaré de manera conjunta con los diferentes organismos. La, ustedes son la arteria principal de Mocache, y son quienes son menos atendidos, es por eso que en el GAC municipal voy a tener una oficina de apoyo al agricultor, para que cuando ustedes lleguen reciban toda la ayuda necesaria, para que no se sientan solos. También, mucho más allá de eso, los proyectos con mujeres, las entregas de ayudas técnicas por los jóvenes, voy a hacer convenios, los convenios necesarios para que un instituto técnico superior llegue a Mocache para que también puedan seguirse preparando. Queridos jóvenes, ustedes son la esperanza de Mocache, y yo voy a trabajar por cada uno de ustedes para que también Mocache tenga profesionales. Desde el GAC municipal trabajaré para que la gente que esté en los puestos del GAC municipal sean 100% mocacheños. Ustedes necesitan el espacio y yo se los voy a dar. Pero mucho más allá de eso... Voy a trabajar por los diferentes sectores y recintos. Ya ustedes me conocen. Conocen a Soyla Bustamante, la mujer que ha venido trabajando por muchísimo tiempo atrás. Y aquí voy a estar siempre, para brindar mi mano amiga. Pero hoy quiero aprovechar la oportunidad que estoy en este medio de comunicación y quiero hacer la invitación para la caravana de la alegría, como la he denominado yo. La caravana de la alegría de la lista 1 de Soyla Bustamante y Eduardo Mendoza, que será el día jueves. La concentración que tenemos será desde la apeladora de Don Chicho Terán, desde ahí saldremos hasta el centro de Mocache, donde tengo ubicada mi central, que es en la calle Don Calderón y Sucre, donde estaremos esperándolos a todos para que puedan ir y podamos disfrutar. Pero mucho más allá de eso, escuchen el, los proyectos, escuchen el mensaje que tiene Soy La Bustamante para cada uno de ustedes, escuchen a nuestro querido prefecto Eduardo Mendoza con todos los proyectos que tenemos. Vamos a trabajar de la mano porque yo también, al igual que ustedes, sueño con un mocache grande, con un mocache próspero, pero sobre todo con un mocache lleno de oportunidades para todos y todas. Mi gran sueño es ver que Mocache crezca, pero sobre todo ver que mi Mocache pueda salir adelante. Yo quiero agradecer a ustedes por la entrevista, agradecer a este medio de comunicación, al licenciado Guido Bricio que me hizo la invitación, y aquí voy a estar siempre presta, presta para poder venir las veces que sea necesario. Por hasta supuesto, acá. Que será Así bienvenida. es, las puertas abiertas. Muchísimas gracias. En las veces que sean necesarias, y queridos hermanos mocacheños, soy okay. la. Sí, <risa> sí, <risa> fulmino con esto. Soy la Bustamante, nunca les ha fallado y nunca les va a fallar. Ya ustedes me conocen, saben perfectamente quién soy y saben perfectamente que estaré dispuesta a trabajar por cada uno de ustedes. 7 con 27 de la mañana, ahí están las cartas sobre la mesa. Para Marclan. los ciudadanos mocacheños, los hermanos no mocacheños ser. de esta provincia de Los Ríos, ahí tienen la opción. Soy la Bustamante, ella es candidata a alcaldesa del de Cantón Mocache por eh, Alianza Unir, ¿verdad? Lista 1. ¿El día jueves dijo va a haber la caravana? Sí, sí, sí. ¿La hora? El jueves es mi caravana. ¿A partir de qué hora? Una de la tarde. Comenzamos con la concentración desde la parte de afuera de la apiladora de Don Chicho Terán. Desde ahí vayan en su moto carro, en lo que Usted ustedes quiere, quieran, en, lo que puedan, en todo, pero tenemos las banderas para estarlos esperando, será una caravana de la alegría, netamente la alegría, aquí estamos, es para trabajar por cada uno de los mocacheños, y invitarlos a todos, a todos mis queridos líderes, a todas mis mujeres grandiosas de mocache, a todos los jóvenes que se unan, que se unan a este gran proyecto, y que el jueves salgamos con alma, corazón y vida, a poder respaldar a la lista 1, a la lista que quiere el cambio para Mocache Y estaremos bailando con el combo de Darwin, con el combo de Darwin, Bien. a lo que lleguemos a nuestra central, vamos a estar bailando con el combo de Darwin, también tenemos bingo donde pueden ganarse grandes premios y estaré yo para poder recibirlos y para poder brindarles ese abrazo grande que... Tanto yo lo necesito como ustedes también. Ahí voy a estar para siempre poder compartir con cada uno de ustedes. Vea usted, si así es la apertura, ¿cómo hacer el cierre? No me lo quiero imaginar. <risa> para el cierre están totalmente invitados. Ya <risa> estamos, estamos preparando el cierre y espero tenerlos ahí conmigo. <risa> ok, muchísimas gracias. Nos vamos a un pequeñísimo corte y nosotros ya retornamos con más noticias. sigue gracias, en la compañía de la 104.3 Gran Voz Radio y al día. En tu trabajo, en tu auto, en tu casa Sintoniza Gran Voz 104.3 FM